Aquí estoy limpiando los ajíes para eh, después lavarlos y congelarlos para que sea más fácil el proceso de, de la cocinera, pero además sea más duradero al consumirlo. Yeah.